¿Fueron verdad, los alienígenas de Kofu? Las historias de extraterrestres que llegan a la Tierra en platillos voladores son muy comunes en diversos países, pero muchas veces se cuenta con poca o ninguna evidencia sobre dichos encuentros. Sin embargo, en esta ocasión tenemos un caso del cual se obtuvo muy buena información y detalles, lo que lo hace uno de los más emblemáticos del fenómeno ovni extraterrestre en Japón. Bienvenidos a la historia de la visita alienígena en Kofu. En 1975, dos niños de 7 años tuvieron un encuentro cara a cara con un par de humanoides con colmillos. Trauma que los perseguiría por el resto de sus vidas. En algún momento antes de las 7 de la noche del 23 de febrero de 1975, dos niños de primaria, Masato Kawano y Katsuhiro Yamahata, patinaban cerca de la urbanización Inode, en Kamimachi-Kofu, Japón, cuando notaron un par de ovnis naranjas, relucientes y estáticos en el cielo. Los niños cautivados miraron con asombro cuando el más grande de los dos objetos se movió y voló hacia las montañas, mientras el más pequeño descendía lentamente al suelo, aterrizando entre un viñedo detrás de una finca. Los chicos declararon que los extraños objetos aéreos emitían un extraño crujido o tic-tac, no hace falta decir que los curiosos jóvenes no perdieron el tiempo en quitarse los patines y correr hacia el viñedo para ver de cerca el objeto. Y cuando los dos estudiantes de segundo grado se acercaron a la nave que antes era de color naranja, vieron que en realidad era un disco plateado abovedado, que tenía aproximadamente 7 pies de alto y casi 15 de diámetro. El platillo volador estaba sostenido en tres patas en forma de esfera y tenía lo que los niños describieron como caracteres extraños, grabados en la superficie metálica de su casco. Mientras inspeccionaban la nave, tanto Masato como Katsuhiro se sorprendieron al ver una escotilla abierta en el costado de la nave y una escalera que se extendió automáticamente hasta el suelo. Los muchachos observaron en silencio atónitos mientras una extraña criatura humanoide desembarcaba de la nave. Fue en ese momento que los chicos notaron a otro humanoide más pequeño en el interior. Masato y Katsuhiro informaron que la primera criatura tenía brazos largos, casi cuatro pies de altura y estaba vestida con un uniforme plateado, brillante o reflectante, a diferencia del otro humanoide que parecía estar vestido de pies a cabeza con un traje color verde. La piel de los seres la describieron de color marrón oscuro y cubierta de arrugas tan densas que ocultaban cualquier característica notable, excepto de tres extraños colmillos. El ser parecía no prestarles atención a los niños, pero de pronto se giró abruptamente y colocó una de sus manos en el hombro de Katsuhiro, dándole dos palmaditas, y emitiendo una serie de sonidos parecidos a una cinta de grabadora corriendo al revés. En este punto, Katsuhiro se desplomó al suelo paralizado. Tan pronto como cayó Katsuhiro, Masato tomó un increíble coraje para alguien tan joven, y rápidamente subió a su amigo sobre sus hombros y lo arrastró lejos de estos seres alienígenas, lo más rápido posible. Muchos hablan de encuentros cercanos del primer tipo, es decir, de ver objetos extraños en el cielo, pero muy pocos en el mundo pueden hablar de encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Será que los niños estuvieran mintiendo? Al regresar a casa, los niños histéricos informaron inmediatamente a sus madres sobre el extraño encuentro. Sus madres, curiosas, aunque casi con certeza incrédulas, siguieron a sus hijos claramente perturbados hasta la parte trasera del viñedo, donde, para su sorpresa, confirmaron ver una luz naranja pulsando. Este extraño espectáculo de luces continuó durante cinco minutos antes de que los niños pudieran convencer a sus madres ...de investigar la extraña nave a distancia más cercana. Pero el ovni lanzó un estallido de luz tan brillante... ...que los testigos oculares se vieron obligados a desviar la mirada. Hasta que el objeto se fue. Al día siguiente los niños fueron a la escuela... ...y contaron a sus profesores lo que habían vivido. Por lo que las autoridades del centro de estudios se interesaron por la historia... ...y decidieron ir al lugar de los hechos... Al llegar, vieron que había dos postes de hormigón sólidos que habían sido derribados, algo que no pudo haber sido causado por fuerza humana. También descubrieron las huellas del tren de aterrizaje e incluso indicaron que los niveles de radioactividad no eran los niveles normales que puede existir en la naturaleza. Ante estos hallazgos, los miembros de la Sociedad de Fenómenos Espaciales de Japón analizaron las mediciones y llegaron a las mismas conclusiones. Aunque los humanoides solo fueron vistos por Masato y Katsuhiro, varias otras personas aseguran ser testigos de la presencia del OVNI. Uno de ellos fue el hermano menor de Katsuhiro, así como también un compañero de clase de los niños, quien asegura que vio el OVNI antes que ellos. Además del conserje de la escuela en la que estudiaban y una mujer que conducía por la zona en el momento del incidente. En muchas ocasiones un fenómeno como este puede volverse de dominio público y terminar en una histeria colectiva en donde muchas más personas afirmen haber sido parte de algún suceso. Sin embargo, las evidencias físicas aún estaban ahí para comprobar el relato de los niños. Las autoridades no proporcionaron una explicación clara sobre el incidente, incluso afirmaron que el OVNI no era real, pues las luces que se observaron eran las de un avión de hélice que volaba a baja altitud. Otro hecho que llamó la atención entre los pobladores de la región era el aspecto de la criatura, la cual resulta ser muy distinta a los testimonios dados en Occidente, principalmente en los Estados Unidos, pues no se habla de los típicos extraterrestres grises, los cuales son descritos como pequeños, cabezones y de ojos grandes, sino algo más parecido a monstruos. Es por esta razón que algunos ven con curiosidad la similitud que tiene esta criatura con los populares monstruos difundidos en la televisión japonesa, específicamente en series de ciencia ficción y la posible imaginación de los niños. Lo que sí es un hecho, es que el grupo de personas designadas a investigar este suceso, no logró dar una explicación certera de que se tratara de una nave alienígena, pero se afirmó que los elementos encontrados forman parte de un misterio, debido a que el humano normal no pudo haber causado semejante acción y dejar los rastros, examinados. Así fue como el relato del Alien de Kofu ganó popularidad entre la población japonesa y tienen la esperanza de que algún día regresen para poder creer definitivamente en su existencia. Si fue falso o verdadero el caso solo lo sabría Masato y Katsuhiro y aunque hubo evidencia física solamente sería la mitad para asegurar que Kofu fue visitada por extraterrestres, por lo tanto, hasta el día de hoy sigue siendo un gran misterio. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y también en mis diferentes canales de YouTube, donde subo diferente contenido. Nos vemos cada miércoles y sábado aquí en Oxlack Investigador, para un nuevo video. Hasta la próxima.